Menos mal que yo, que yo no he muerto todavía. Porque... Bueno compañeros, estamos en vivo. Buenas noches a la gente que comenzará a sintonizarnos en breve. Eh, presentamos al invitado de esta noche en el programita de nosotros a la cara con claridad. Él es el profesor Mario Cáncer Sepúlveda. Estábamos hablando aquí tras bastidores de cuánto tiempo llevaba el sistema UPR. ¿Sí? Actualmente está en el, en el recinto universitario de Mayagüez y, entre otras cosas, es especialista en estudios puertorriqueños y caribeños. Ha publicado libros, críticas literarias, eh, biografía, Así que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Mario. Gra Gracias a ustedes por la invitación. Sol solamente lo tipo que Rafa me lo pidió. <risa> <risa> Mira, y eh, además Mario es poeta de los historiadores que escriben poesía también eso le da, tú, le da un toque ahí particularmente tú sabes a Gabriela y a Rafa que no escribo poesía desde 2005 y volví a escribir este año cuando la pandemia el último poema que, que escribí en el 2005 fue cuando mataron a Filiberto cerca de casa 23 de septiembre ah sí, claro en sí, sí, sí, sí. Sí, sí cerca de tu y casa Sí, sí precisamente ese, ese es el tema que nos convoca esta noche. Vamos a hablar sobre la conmemoración 153 de aniversario de, de Lares la y también el 16 de Filiberto del asesinato de, de Filiberto Gedard Ríos. Así que va a ser un buen un buen live. Oye, Gabriel ha diciendo antes de que entráramos, que digo, de que, que entráramos, Mario, que el año pasado para esta fecha. Eh, Habías publicado un, un artículo precisamente sobre, sobre el grito del Ares eh, y, y sobre cómo habían cambiado las cosas en las celebraciones con, con la pandemia. Eh, así es que estamos como que, como que recordando y refrescando ese artículo del año pasado. Digo, aparte de los artículos sí. que estás publicando recientemente en el enrojo de claridad eh, el, sobre, sobre Betance Sí, y, y, sí. y lo que está escribiendo sobre, el, sobre la historia política de Puerto Rico en general, verdad que está, que está pegado en el enrojo, pero, sí. pero ese artículo del año pasado, precisamente que, que Gabriela lo traía a colación y, y creo que Gabriela va a hacer una introducción sobre, sobre no, ese bueno, artículo, no, yo... una reseña, una reseña. Más que, más que hecho, reseña, que no. Rafa... Eh... Yo lo que quería, pues, lanzar una pregunta que el mismo Mario lanza para introducir ese, ese escrito. Él pregunta eh, de forma introductoria que cómo se puede interesar a las personas hoy día, eh, ¿verdad? Para, sobre ese acontecimiento, cómo, cómo interesar a la gente del presente en un evento ocurrido hace 153 años. Y es de ahí, pues, rompe a... a argumentar esa pregunta o a respondérsela. Sobre todo también hay algo que me interesa saber más aún, es si todavía vale la pena para usted intentar eh, pues acercar a la gente a esta conmemoración. Creo ya que no, por pues, ahí eh, podemos empezar. Sí, yo creo que sí, mira, yo soy un historiador y en ese sentido desde la pregunta como que huelga, ¿no? El asunto que me preocupaba el pasado año, tenía que ver con, con los que ahora son mis discípulos y con una comunidad que cada vez está más distante eh, de ese pasado y cada vez desconoce eh, más eh, ese pasado que, es, por cierto, es remoto. Para un historiador siempre es pertinente y valioso. Y Mario se quedó un poco congelado. Wow. Yo veo... Espero que se descongele pronto porque. Ay, ay, ay. Te desconectaste unos segunditos, Mario, te quedaste ahí sí, congelado. Sí, me di cuenta, me di cuenta. Y, pues decías y, que con de... historiador. Sí, no, este, para un historiador la, este, la, la respuesta a la pregunta es obvia. Hay, hay que regresar. El asunto es cómo hacer que otra gente que no están entrenados en la, en la disciplina o que no tienen conexiones ideológicas o culturales con un de esa naturaleza eh, se aproxima a, al mismo. Y quizás ese es uno de los trabajos más tediosos de, de, de personas como yo. he trabajado durante 30 años con gente joven, con estudiantes, en donde el, el tema este siempre retorna como una maldición. Y en ese sentido, este, es, es una tarea que siempre se debe volver a ejecutar. Y entonces, Hay, ¿cómo hay una... Tiene... ¿Cómo, ¿Cómo tú piensas que un, un evento que ocurrió hace 154 años, no sé, estoy diciendo un número sin, sin, sin, sin pensar demasiado, eh, puede contarse o puede, o puede convertirse en un tema de discusión en, en este momento, en el que hay tanta, tanto acceso a, a cosas que, que divierten más que forman? 153, Rafa, para ser exactos. Eh, eh, Rafa, no, no, no escuché nada de lo que dijeron ninguno de los dos. ¿Sabes? Te, no, te decía, te, te decía que, cuál, que qué método tú usarías, por ejemplo, o usas en, en, en tus cursos. Eh, para, de alguna manera, eh, como anzuelo para que, para que el, el discurso histórico se transforme en un, en un tema, eh, obviamente, nunca... Nunca podamos hablar de la okay. diversión, sino es un tema menos de discusión. Ok. Mira, hay, hay algo que evito. Yo trato de, de evitar siempre el discurso romántico y heroico respecto a, a, a, al evento, porque me parece que eso es tarea de, pues, propia de activistas que quieren convertir este tipo de... de en, en una bandera de combate. E, históricamente he recurrido a la perspectiva microhistórica, porque uno de mis primeros campos de investigación respecto a las eventualidades del ARE tenía que ver precisamente con el, el preámbulo de la revolución a fines de la década de 1850 en la ciudad de Mayagüez, en el pueblo de Hormiguero. Y eh, usualmente lo combino, eh, combino ese, esa mirada microscópica con miradas contextuales en donde trato de llamar la atención sobre el hecho de que Lares no fue solamente un evento local, resultado de condiciones eh, eh, propiamente sistémicas en todo Puerto Rico, sino que también respondía a, a conexiones internacionales de gran envergadura. Decir, mirando los dos extremos, el extremo microscópico, que los días de Betances, Rui José Francisco Basora Meagüez, y eh, la mente maestra de Betances en, en la configuración de una conjura en la cual él esperaba tener el apoyo de, de, de las Fuerzas Armadas de tres países de Sudamérica, me parece que, que les ofrezco a los estudiantes un, un, una imagen, una representación más atractiva que si me quedo cantando las glorias de Manuel Rojas o de Mariana Brasetti o de López Rodríguez de Tío. O de Manolo el leñero Pero que también sí, pueden sí, ser interesantes, sí. ¿no? No definitivamente, pero lo que me interesa, por ejemplo, de, de, de Baldomero Maurel, de Matías Bruckman, de cualquiera de los héroes de la misma Mariana, de buena parte de ellos he escrito, eh, tiene más que ver con, con, la, con, con la forma en que se han construido esas imágenes para fines particulares. Hay toda una poética respecto a la figura de Mariana Bracetti, que, que por ejemplo no coincide con la Mariana Bracetti histórica. Eh, el, el, el solo hecho, por ejemplo, de que se le adjudique a ella tejer o coser la bandera de la revolución cuando los expedientes del caso se le adjudica el hecho a otra mujer, a Dolores Cos, representa una contradicción y el hecho de que por la insistencia en presentar a Mariana como una costurera se olviden de que ella poseía las claves revolucionarias eh, consigo eh, le la convierte en un signo demasiado tradicional propio de una revolución patriarcal. A mí me parece que cuando miro a esos héroes particulares, eh, lo pero más apiado es que los llene de contenidos frescos, de contenidos nuevos, deconstruyéndolos un poco, convirtiéndolos en otro. paralizó otra vez. Sí, pero es bien interesante lo que está diciendo, cómo, cómo esos personajes los vemos a través del, del prisma de la ideología patriarcal y en el caso de Mariana García específicamente, que, es, que pasa de ser, mera, no meramente, ¿verdad? pero no simplemente se le adjudica haber eh, tejido la, la bandera, sino que poseía los, los códigos eh, para, para... Mario, no sé si, si estás escuchando... Estaba escuchando, pero, pero lo que, lo que quería, lo que quería recalcar cuando te, cuando te congelaste, okay. es, es que la, la, la es que estabas diciendo que nuestra perspectiva y la tradición sobre, sobre el grito de lares está vista desde la perspectiva patriarcal, y entonces la figura de Mariana Bracetti se convierte en la tejedora de la bandera y no precisamente en una persona con, con la capacidad también de, de llevar a cabo claro. codificaciones secretas y ese tipo de cosas. Es otra figura vinculada al, al movimiento. Mario está teniendo complicaciones con la conexión. Sí, pero es que en Miami hace frío. Eh... <risa> <risa> no, es interesante lo que está obviamente, ¿verdad? Es interesante lo que está diciendo Mario y, y y lo, y lo podríamos llevar también a, a esta idea de que la historia la, que la historia y la ficción están estrechamente vinculados. y Cuando uno narra la historia, eh, añade en esa narración de la historia eh, los, los, la ideología contemporánea y la ideología dominante. Y en el caso nuestro, pues la ideología dominante, digo, entre muchas otras cosas, no el patriarcado. Por lo tanto, hablar de lares claro. es hablar de, de la ideología patriarcal también, independientemente de lo que uno piense sobre lares. Sí, sí. Aquí. Sí, o no, Mario que, que estabas diciendo. Sí, en nuestro caso el problema es doble, porque esa, esa ideología patriarcal también es la ideología que consagró uno de los movimientos eh, revolucionarios más respetados en el siglo XX, que es el movimiento nacionalista. O sea, buena parte de las versiones sobre estas figuras que todavía se repiten como un mantra y que se someten a la crítica, deben también de sectores del independentismo bien comprometidos con el rescate de, de, de, de, de la insurrección como un proyecto que todavía está vivo y que puede servir para promover una revolución en el presente no se trata solamente de que sea una mala costumbre de los observadores sino que dentro del independentismo del siglo XX también esa práctica se ha impuesto eh, el, el, el problema de, de ese tipo de acercamiento es que en la medida en que mina una tradición que, que, que se ha consagrado puede ser molesta para algunos oyentes que tienen oídos sensibles o una cultura política sensitiva. Pero me parece que el, la responsabilidad del historiador, en, en este caso de mi persona como historiador, eh, es ir a esos espacios, reflexionar sobre eso para devolverle un poco de la realidad que el mito mutila cuando imaginamos una revolución como la del área en el 68. Mario, eh, escritores de la época, es decir contemporáneo, en de 1868, eh, tú, obviamente escribieron sobre el, sobre el evento y en el caso, por ejemplo, eh, eh, que recuerdo Pérez Morris, la, la visión de Pérez Morris desde de, obviamente una perspectiva bien, bien reaccionaria, si queremos, ¿verdad? Sin embargo, Pérez Morris, a pesar de tener una visión muy contraria y, y, y reaccionaria sobre el, sobre el evento, Sí le da importancia y a veces hace unas conexiones que, que poco a poco se fueron perdiendo ¿no? en la narrativa del, del grito. Es eh, interesante con un, que un conservador como Pérez Morris lo viera como un evento eh, mucho más interesante que, que muchos historiadores que no eran eh, tan conservadores como él. De, de hecho, lo, lo más patético es que el libro de José Pérez Moris fue censurado por las autoridades españolas porque las autoridades españolas pensaban en efecto cada vez que le daba al al a podía convertirse en, en un estímulo para, para el proceso revolucionario y en, en ese sentido este excede excede y lo acusaron de que exageraba la relevancia del evento sin, sin embargo cuando leemos este los, los los papeles del juicio emitidos por el juez Nic en de Navacuera de ahí se pasa exactamente lo mismo mm. estos son los papeles del juicio la respiración y altamente peligrosa el libro de Pere Moris está mucho más allá de de eso en el sentido de que eh, incluso cuando Betances quiere reflexionar sobre el grito de lares sobre la insurrección se excusa diciendo que no tiene a la mano el libro de Pérez morris y que quiera leerlo. Era la única fuente disponible durante todo el siglo XIX cuando se quería comprender sobre la Revolución. Y, y, y, y por ejemplo, con un escritor liberal eh, de San Germán, José Marcial Quiñones, la mayor parte de la reflexión de José Marcial Quiñones en una memoria de 1890 sobre, como él lo llama, lo de Lares, es un comentario a la obra de Pérez Morris. yo creo que cualquier historiador comprometido con la ideología que se suena a aprender los lo fundamentos de Río debe mirar el libro de José Pérez Morris, que en ese sentido sí es un libro valioso, el hecho de que Betán se lo reconociera, el hecho de que eh, fuese una, una fuente que él suscribía como, como, como legítima Habla bien de Pérez More, pero también habla bien de Betancé. Ahora que nos adentramos un poco en esto de, de la investigación, eh, yo leí por ahí que tú llevabas desde los 80 eh, investigando el, el tema, del sí. Ares particularmente. Eh, sí. ¿Hay, hay alguna, sí. algunos aspectos de, de este hecho histórico que todavía falta por investigar eh, o, o escudriñar ahí? digamos por ejemplo los efectos, efectos de, de ese acontecimiento histórico. No, definitivamente sí, yo yo creo que la que la visión que se maneja públicamente es bastante reduccionista. Donde yo este, trabajé por el área lares en los 80, los 80, yo traté de establecer un, una conexión más allá del lares y San Sebastián para ver donde se había cocinado todo el mundo eh, conspirativo que desembocó en la insurrección. Y se entré la, la investigación mía en la ciudad de Mayagüez, de, que después de todo, eh, en Mayagüez estaba, estaban conspirando las mismas personas, tanto por la abolición de la esclavitud como por la independencia, desde 1856. Y, y son los mismos que en el 67 están articulando la, el Comité Revolucionario para enfrentar a España. Pero la historiografía convencional puertorriqueña usualmente trazaba la, las fuentes últimas de la, de la insurrección a, a un escándalo militar en 1867 o a una conjura poco conocida que se dio en Mayagüez en 1864. A mí me parece que cuando yo buscaba con, con recursos de la microhistoria, ¿dónde estaban estas figuras entre el 57 y 60 Ah. El... <risa> claro que, claro que se estaba poniendo buena la cosa Bueno, pero en lo que él se va conectando Ahorita también que tú pre le preguntabas Rafa sobre las estrategias sí, sí, ¿no? sentido sentido. Ah, ahí está otra vez Mario, está jugando el chico paralizado <risa> Estamos sí, no, es que no hablando de Mayagüez uh -huh. del, del, De... El, el, la importancia de, sí. de Mayagüez en la, en, la, en la conjura. Correcto, sí, sí, sí. Este, eso no, no se escuchó. En todo, no, este, la, la tesis que yo tenía en los 80 tiene que ver con el hecho de que el fundamento de la conjura se podía encontrar entre las clases altas de Mayagüez en figura concreta, segundo Ruiz Belvi. José Francisco Basora, Ramón Ametero Betance, que consistentemente conspiraron por esa causa y por la de la evolución de la esclavitud desde 1856 hasta 67 en que Río muere. Y que eh, para el espionaje español y para la, lo, lo, la, el cuerpo policiaco de la Española de Puerto Rico, los grandes centros conspirativos no, no, no eran Lares ni Camuy, eran precisamente San Juan y Mayagüez. Y la, la relevancia del Comité de Mayagüez en la creación de la conjura es algo que la historiografía pasa por alto. Eh, Betáncia mismo en una carta al final de su vida insiste en que la, la, la revolución fue el resultado de 10 a 12 años de, de, de trabajo consistente. Porque recordaba específicamente sus primeros pasos en la ciudad de Mayagüez, cuando era médico titular, y se puso en contacto con los primeros conspiradores. Yo traté de seguirlos en el archivo de Mayagüez paso por paso. De hecho, fue bien interesante porque ubiqué hasta las oficinas en las que trabajaron, los lugares en donde estaban la, las tabernas en los garritos en que bebía el licor. Y era bien interesante porque estaba sacando la revolución de la cuestión de Lares y, y reconstruyéndola como una conjura de largo alcance. Sí. Que no es un momento en el que de manera azarosa un día unas personas se molestaron no. y, y organizaron un tiroteo en Lares, sino que se trata de una conspiración no. de, de casi una década o una sí. década en, en formación. Claro. De, de, el, el, pero te insisto, yo, yo lo que estaba ah, Yo lo que estaba haciendo era un estudio de micropolítica. O sea, tratando de ver ¿Dónde estaban estas personalidades en un entorno concreto? Porque a mí me constaba en los 80 que las conspiraciones se ejecutaban así: tú, tú ejecutabas las conspiraciones, poco a poco insertándote en, en las estructuras de poder para luego eh, violentarlas, traicionarlas. Ruiz Betri fue juez de paz en la ciudad, fue okay. síndico procurador de esclavos, tú, tú, tuvo un bufete legal privado. En la, en la calle de la Marina, se fue cirujano de sanidad de la ciudad, José Francisco Bastora fue eh, médico titular, era, era, eran gente que estaban cerca del poder, el papá de Rosberg fue jefe de farmacia, cuando tú juntabas toda esa gente y, y te dabas cuenta cómo se iba moviendo a lo largo de la década y cómo acababan fuera de Puerto Rico exiliados, pues tú reconocías que allí había habido un, una sistemática penetración de la ciudad. Y por eso Mayagüez era la ciudad más importante en términos de, de un comité de una sociedad secreta en aquel contexto. O sea que tú llegas al, al hecho histórico eh, acercándote primero a la figura destacada, digamos. O sea, el sí, acercamiento sí, sí. al estudio del área se da primero empezando por las personas. Bueno, es mi caso porque yo, yo, yo, yo no quería tratar el problema. Sí, yo no quería tratar el problema como lo estaba tratando la nueva historia social y económica. Que lo, que lo estaba tratando desde una perspectiva macrosocial. Yo quería trabajarlo desde una perspectiva microhistórica y micropolítica. Son dos tratamientos di diferentes y los dos tratamientos son perfectamente legítimos. Cuando yo comencé a trabajar con esto, allí estaba Olga Jiménez de Wagenheim, allí estaban los grandes investigadores del 60, que, que estaban trabajando el asunto desde la perspectiva social, económica y la cliometría. Yo, yo no quería eh, patinar en lo mismo, quería hacer otra cosa y tomé esa decisión. Y, y el resultado fue relativamente bueno porque po, po, po podía convenir la explicación desde la microhistoria y la micropolítica con la explicación desde la historia social y económica. Eh, aquellos hablaban de los cafeteros en general, yo podía encontrar un cafetero en particular y ubicarlo en el escenario de la revolución. Aquellos pueden hablar de la burguesía eh, de la pequeña burguesía revolucionaria, pero yo los había visto funcionando uno a uno. Y, y son dos modelos distintos para trabajar un problema que no se excluyen. Creo yo, yo no excluyo uh -huh. ninguno de los juicios de la historia social y económica de, de, de los míos. Y espero que los historiadores sociales tampoco excluyan los míos de los suyos. Uh -huh. sí. hay, y, hay, y, hay, y hay que decir entonces que, visto, visto ese trabajo tuyo de investigación, todos los que participaron, con Jurando quizás no es la palabra más bonita, ¿verdad? Pero todos los que tenían la idea de modernizar a Puerto Rico a través de la independencia eh, también tenían plena conciencia de la necesidad de, de establecer un, unas redes económicas y, una, y una actividad económica enriquecedora, ¿no? Eh, porque tú tienes un trabajo, bueno, tienes muchos trabajos sobre Betance pero el otro día estábamos sí. comentando un trabajo tuyo sobre el, el Betáncez Comerciante, que es una maravilla, sí. es casi como, como novelesco, eh, porque, porque tenía la conciencia, obviamente, de que, de que para un, un país moderno, independiente, pues se necesitaba ese tipo de mentalidad también. Eso, eso... Mira, Betáncez no, era bien peculiar en cuanto a esto, porque cuando él evalúa por qué lare fue derrotado, eh, yo no sé si tú recuerdas la, la expresión de Alviso cuando eh, termina la, la, la fase más álgida de la insurrección del 50, nos faltó la nación. Pues Betán lo que decía, los ricos no nos apoyaron. <risa> Esa era su, su, su explicación del asunto. O sea, y él explicaba que la, que la había tratado de atraer a los sectores ricos de Puerto Rico para que le ayudaran a financiar la revolución. Y en una carta de 1896, creo que fue a agosto, o a, o a él, él, él aseguraba que los había incluso amenazado del siguiente modo. Si ustedes no me ayudan a hacer la revolución, la hago con los jíbaros. Y si los jíbaros no me ayudan, la hago con los esclavos. Estaba amenazando a una clase que él sabía que le tenía mucho, sentía muchos recelos con, con, con, con el campesinado, con el jíbaro y muchos recelos con los esclavos, pero los ricos no le apoyaron. Porque uno de los grandes problemas del proyecto revolucionario de 68 fue precisamente la falta de financiamiento. Betances sabía, como una persona de clase media alta, que él necesitaba que esa protoburguesía puertorriqueña estuviese a su lado para financiar los gastos de una revolución. Y no la tuvo. Eh, yo veo grandes paralelos entre esa queja de Betances y la queja del piso de que nos faltó la nación. Porque el sentido de nación cuando el piso lo, lo usa eh, es análogo. No es lo mismo, pero es análogo. Uh -huh. Sí, Betances era, en ese sentido, eh, la modernidad de Betances eh, más, tiene una mayor complejidad que la que se la adjudica. Entonces, tú no puedes reducir la modernidad de Betances al hecho de que era republicano y de que estaba dispuesto a, a negociar con los socialistas o con los anarquistas. Eh, también tiene que ver con la posibilidad de construir una clase que mandate la república y de la cual él quiere ser también parte, quiere ser un componente. Acá en Puerto Rico las autoridades españolas se burlaban de eso, ¿está bien? Porque lo que decían los papeles de espionaje de Betán era que él quería ser presidente de la república. Pero estamos diciendo lo mismo. Él, él, él quería ser una figura de poder para construir un Puerto Rico distinto. Un Puerto Rico que en el 68, pues, debía ser independiente. Y le costó mucho, le costó mucho en términos de, de, de las relaciones políticas en la misma ciudad de Mayagüez. Por algo que si me lo preguntan, te lo digo. <risa> pues dame eso, dame, dame. Sí, sí, porque es que cuando, cuando yo <risa> hacía ese estudio de micropolítica, cuando yo hacía ese estudio de, de micropolítica de, de, de Mayagüez para entender al la área yo me daba cuenta de que en el 56, alrededor de la idea de la revolución, por liberales reformistas, li, este, liberales autonomistas potenciales muchos anexionistas de Estados Unidos, y que sistemáticamente, según se fue consolidando el proyecto, esos sectores se fueron alejando de, de, de, de, del, del proyecto vetanciano. Yo, yo recuerdo que la, eh, los sectores liberales rompieron con el proyecto que condujo al área en el enero de 1867, y rompieron porque no estaban de acuerdo con problemas como el asunto de la violencia armada, con el asunto de romper definitivamente con España porque los liberales reformistas no querían romper con España, querían más libertades al amparo de España pero también encontré en Mayagüez una segunda ruptura interesante en medio de un debate en mayo de 1868 cuando los sectores anexionistas que también apoyaban la insurrección, dijeron no apoyamos la insurrección porque no es para que nos anexen a Estados Unidos entonces yo usaba yo, yo ese argumento para decir la sí fue una una revuelta independentista, pero tantos sectores liberales reformistas que, que favorecían la permanencia de Puerto Rico con España, como sectores anexionistas que favorecían la separación de España, para negociar eso con Estados Unidos, fueron parte de la conjura. En ese sentido, le decía una vez a Silverio Pérez en una conversación, eso mismo, Lares también es patrimonio de los estadistas, pero ellos no lo saben. Lares es patrimonio de los autonomistas, pero ellos no lo saben. Mira, sí. y a tono con ese comentario, voy a poner este Asulto, comentario. El hecho de que no, que no lo supieran, a mí, para mí era penúltima, era tontería. Dime. Que al hilo de Diga. eso que estaba, de ese último eh, argumento o análisis que estás haciendo, Orlando Varea nos, nos escribe por aquí: eh, Pues tras 12 años de escuela, supongo que en Puerto Rico no le hablan de estos temas, sin embargo, se muda a Nueva York y es lo primero que. Que alguien le comenta. Sí. ¿Qué, qué tendríamos que tendríamos que abundar sobre eso? Atándolo un poco a lo que dices de eh, sector anexionista. Bueno, una frase poética, los amores se sienten más en la distancia, ¿sí? y se apetece más la compañía cuando se está lejos. Mm. Esa es una manera emocional de decirlo. Y yo supongo que un escenario en donde nada, nada te sugiere el, el, el sitio en que creciste es más probable que tú que te, te comprometas con el sitio en que creciste que estar aquí eh, yo, yo, pero pues también, pues también hay un problema filosófico en todo esto no en, en Puerto Rico que es un país dependiente y colonial eh, de, de, la, la falta de libertad política no se siente como como una forma de la opresión o sea la, este, la gente puede vivir la falta de libertad consumiendo un mercado riquísimo y hermoso. Tú sientes la opresión como la, la, la, la, y, y lo conjugas con la falta de libertad cuando estás fuera del sitio. Y cuando te señalan como que eres una cosa extraña a la gente que te mueve. Y a mí me parece que uno de los grandes problemas que tiene el independentismo y el socialismo es convencer a la gente en Puerto Rico de que en efecto esta falta de libertad es una forma de la opresión. Pero el mercado no nos va a dejar porque la gente tiene iPhones y tiene iPads. Y en ese sentido, la tarea de, la, de convencer políticamente a la gente de que nuestra falta de libertad es un problema es bien cuesta arriba. Eso se lo digo a los militantes y a la gente que articula eh, proyectos desde que los puertorriqueños se sienten más consumidores que ciudadanos. Pues es básicamente imposible convencerlos de que un cambio a, a las condiciones de vida que tienen es necesario, es pertinente o es posible. No sé. Oye, me surge escuchar. No si de acaso. Decir eso. Me, me surge la pregunta entonces de si es beneficioso o, o crees que es pertinente para el sector más progresista del país estar hablando sobre la insurrección del Lares en estos momentos. Bueno, eh, sí, yo, yo no solamente hablaría del Lares, eh, eh, sino que eh, adjuntaría la discusión para aprender eh, de la revolución eh, el episodio desastroso de los componentes. Son do, dos tipos de, de, de lucha completamente distintos, en donde el, la, la tradición interpretativa de Puerto Rico eh, evalúa al área fundamentalmente con argumentaciones políticas, ideológicas que tienden al nacionalismo y evalúa el, lo, los componentes y los contracomponentes eh, como, como, como un tipo de lucha social y económica distinta de la del área, que no buscaba la independencia, pero que fue tan agresiva como aquella. De hecho, la respuesta represiva... Del, del gobierno español a lares fue, fue, fue tan intensa como la que tuvo contra los autonomistas que articularon la sociedad del boicot y en ese sentido yo ahora me preguntaba hasta qué punto Betán se comprendía que las formas de luchar contra el imperio español habían cambiado desde 1867 a 1887 20 años en París y él se entera de los, de, de los compontes casualmente y lo único que puede hacer para eh, manifestarse respecto al asunto es un cuento bien interesante donde condena a España los imperios y el capitalismo internacional. Pero cuando renace el proyecto revolucionario en la década del 90, vuelve a pensar la revolución como la pensó en el 68. En Puerto Rico había varias formas de hacer una revolución social y una revolución política. Lares es un modelo, dentro de, de, de la época de Lares hubo varios modelos en conflicto. El, la lucha social del boicot era otro modelo social interesante que poca gente lo ve porque lo han despolitizado un poco, y, y, dado que se asocia a los autonomistas, pero cuando se piensa la revolución otra vez en el siglo XIX, Lares está vivo y a mí me parece que en cierto modo la aplicación de los modelos de Lares a las conjuras del año 96, 97, 98 eh, implicaba un error político pues, porque la realidad era otra. Pero esa vieja generación rebelde eh, no, no se sentó a reflexionar respecto al asunto y la costó, tu, tuvo su costo político. Rafael, ay, yo, yo, ese, ay, ay, dime, sí, perdóname. Ese argumento no será muy problemático para eh, decirlo aquí. No, al, al, al contrario, para eso es que hacemos esto, para, claro. para tener, para hacer la cosa un poquito más compleja, lo menos, lo menos llanita posible. Claro. Eh, yo, yo te iba a preguntar, desde de, de Chamaquito, sí. hay un personaje que a mí me llama mucho la atención de, de la y es el presidente, eh, sí. Francisco Ramírez Medina, que es un personaje, pero sí. claro, hablamos de Betance, Betance es relativamente conocido, ¿verdad? Pero Francisco Ramírez Medina... Es como un personaje oscuro que se menciona, que, que fue el presidente de la República de 48 horas. Pero sí. tú, tú en tus investigaciones, ¿han logrado eh, tener, tener datos e información eh, de, de Francisco Ramírez Medina? Mira, este, yo, yo no he hecho microhistoria ni, este, ni micropolítica en Lares. Habría que ubicarlo en los circuitos económicos del, del, del pueblo, pero yo sí sé que. Cuando Alviso trató de conectarse con el con, con área para rescatarlo en la década del 30, una de las figuras que rescató fue una descendiente de él. Y a mí siempre me llamó la atención. Hay esta foto de los años 30, en donde está Al, Al, Alviso instituyendo la conmemoración del área y está esta, esta nieta, una, algo por el estilo, del presidente. Y yo siempre la asociaba con, con el hecho de que, pues, había que rescatar a, a, a un descendiente o el del presidente de la República porque Albizu quería lo mismo. ¿no? Básicamente es así. Pero el, eh, sí recuerdo por algunas investigaciones de historia social que Francisco Ramírez fue uno de esos este, eh, empresarios con problemas económicos que se vincularon, echaron la tesis de los instaladores sociales al proyecto revolucionario en vista de su fracaso económico. Eh, pero aparte de eso, no he hecho microhistoria política alrededor de él. A mí me parece una figura bien interesante, me parece una figura bien opaca, pero eh, ni, en, ni en los pliegos del pleito, ni en el libro de Pérez Mori, se le dedica mucho tiempo, mucho análisis a esta figura, aparte de, de, de señalarlo como un signo de fracaso económico para sobre esa base justificar su participación en la revolución. eso fue una mala costumbre de Pérez Moris, que sí hay que señalársela, ¿no? Que también Pérez Moris como historiador se fijó mucho en, en, en la grande figura y redujo a estos militantes med, medianos a la condición de actores secundarios. Diga. Bueno. Gabriela, tenía una pregunta. No, bueno, yo más que pregunta es otra vez traer el, el tema del inicio. Estábamos hablando de esas estrategias quizás más innovadoras o actuales de acercar el tema, eh, a, no sé, al presente, a las personas en el presente. Yo que, que te lo había comentado, Rafa, antes de, de comenzar a transmitir, el año pasado una de las de la, que no se hizo, no, no se, físicamente no se conmemoró allí en Lares de eh, pues el grito de Lares, pero sí hubo una estrategia de proyectar en ciertos edificios eh, unas imágenes de Betances, Alvisu y Filiberto, específicamente en el Capitolio, en la sede de la Junta de Control Fiscal, eh, y creo que este año, aunque sí se va a celebrar, no sé si, si Mario Cancel está quizás al tanto con, con la celebración ahí en Lares eh, o de la logística, pero sí he visto al Min eh, promocionando una, lo que le llaman caminata patriótica. Eh, creo que el 19 de septiembre va a haber una que, que va a partir desde, si tengo entendido por aquí, desde la plaza de Lares hacia la Hacienda Lealtad. Y luego ahí en octubre hay otra caminata y en noviembre. Que creo que son maneras quizás de ir adaptando la, la conmemoración a tiempos presentes. Eh, no sé si, okay. si coinciden conmigo en que, en que pueden ser quizás otras maneras de, de innovar o de, de alguna manera acercar el tema histórico a, a la actualidad. Mira, este, eh, yo en, en un seminario que dictaba sobre el viso en una ocasión en el centro, sobre su campo, yo te, te, te traté de, de actualizar al viso al, al para traerlo a colación en el seminario recordándole a los estudiantes graduados que al viso había participado como abogado en una demanda contra Sears, Robux en los años 30, que se han llegado a Puerto Rico cuando tenían su bufete eh, sobre la base de que el catálogo de Sears y las ventas de esa naturaleza pues eran amenazantes a los intereses de la de los comerciantes bóricos que no tenían acceso a ese tipo de recursos. Y les planteaba a los estudiantes, imagínense lo que haría con Amazon hoy, porque sí, sí. La, la postura <risa> era la misma. Y, y, y, y les recordaba que, que en los años 60, algunos de los primeros ataques de grupos armados en Puerto Rico con intereses de de la estadounidense aquí, fueron contra hoteles, centros comerciales y, que decidió que certámenes de belleza porque identificaban eso como parte del enemigo. Después pues todo cambió, pero sí hay muchas formas de actualizar esto. ¿no? Y la imagen de Betancia como comerciante, que Rafa decía un poco antes, a mí siempre me, me recuerda toda esa manía que hay en el presente con la cuestión de, de reinventarse. Betance siempre se estaba reinventando eh, como, uh -huh. como empresario potencial y, y tenía una dinámica con, con, con las cuestiones del mercado que a mí me parece que, que, que puede, puede servir de modelo para lo que queremos, para un país en el futuro. O sea, también el Betance con aspiraciones burguesas puede ser un, un modelo extraordinario para las generaciones del presente. Eh, si damos si, si crédito a esto todavía como un motivo legítimo de lucha. Yo escuché a mucha gente de las izquierdas hablando de la necesidad de que nos comprometamos con el capital boricua pues, para adelantar la independencia. Pues ahí está Betance. Que, que tenía esas aspiraciones. Yo le decía a Rafa que, que, que, y ahora te lo digo. A... Ahora me lo dice a mí, supongo que, Gabriela, la que eh, <risas> nitrogenada eh, de consumo para salutífera y hacerse rico con ella. Y Hostos, Hostos, el, el maestro de María de Ostos en 1864, que quería a Hostos como sueño de acuerdo con su diario convertirse en un supernovelista en España para hablar mejor en nombre de Puerto Rico y que la gente lo leyera, la gente lo leyera y que vieran a un escribiendo novelas en paridad con los grandes escritores españoles. Esas percepciones son buenas, están allí, si, y, y si no son buenas están allí y tenemos que mirarlas. No es tanto actualizarlos, es que nos demos cuenta de que ellos son actuales en muchos aspectos y quizás un conocimiento más detenido, más preciso de la vida de estas figuras, de sus actos sociales que sobre el problema de los problemas de actualizarlos ellos mismos se actualizan uh -huh. ¿Eh? toda la experiencia de Betances con la epidemia de Escuela Morbo se, se puede discutir en el presente a la luz de la epidemia del COVID porque el lenguaje del higienista era el mismo yo, yo, yo tuve la oportunidad de ver el, el plan de salud que hizo betancias para Mayagüez en 1856 y cuando lo comparo con planes de, de eh, pa, para el COVID. Pues se parece muchísimo. ¿Qui -qui ¿Quiénes hicieron el plan? José Francisco Basora, un médico anexionista a Estados Unidos. Eh, Ramón Ameterio Betanzo, un médico de Cabo Rojo revolucionario hasta, hasta el fondo del pecho. Y el, el asesor de farmacias era el papá de Riperdi. Y todos estaban sin mascarilla. No hay mascarilla en esa época, pero todos insistían en la higiene y todas estas cosas la historia pasada siempre es actual yo lo veo de ese modo eh, uh -huh. no lo ve la, la gente que no conoce la historia eh, eh, el esfuerzo de actualizarla eh, tiene, lo, lo, lo ries tiene los riesgos tiene los riesgos ah. Bueno, eh, el eh, ese análisis? Lo, yo... lo, lo, lo que lo que propone Mario, yo yo eh, quiero, cuando se descongele lo seguimos, lo, lo que propone Mario es interesantísimo porque lo que lo que yo creo que se podría plantear es que cuando asumimos el discurso del nacionalismo en los años 30, tenemos que pensar que lo que está haciendo Pedro Elvizu Campos es un trabajo de recuperación de la memoria, es decir, hacer un un relato de nuestra historia, porque esa historia no se tenía, entonces él la reinventa, no quiere decir que sea falso, sino que la reinventa y crea los personajes y es necesario en ese discurso de la nación tener las figuras que son eh, paradigmáticas, que sirven como modelo. Ahora, en el 2021, seguir hablando desde de esa perspectiva de que, de que Betances era este modelo de patriota, sin pensar en, en otras cosas que tenía Betances que son mucho más interesantes, mucho más ricas, que lo convierten en un ser humano, no en un, una especie de santo, eh, eso es importantísimo, pero no es, que, no es que uno esté cambiando la historia, es que uno la está haciendo mucho más rica, mucho más compleja, porque tiene más detalles al respecto, ¿verdad? Como, como, dice, como dice Mario, la, la microhistoria te da la posibilidad de llegar a, a conclusiones como esa, de, de ubicar a Betance en el momento contemporáneo por la cuestión del, del COVID. Por ejemplo, mira, este libro que yo tengo aquí de, de, de los sí. escritos científicos de Betance. Esto es una maravilla, escritos médicos y científicos. A ver, estabas hablando lo de lo de ahora es una buena oportunidad hablar de Betance precisamente porque estamos en, la, en el momento del COVID. Eh, y, y, y entonces yo decía, Mario, que a partir de, de aquel discurso de los años 30 en el que el piso y el nacionalismo como que reinventan o, o crean el discurso de la nación porque no había un discurso de la nación, ellos lo van creando. Pero asumir eso en el 2021 pues no tendría demasiado sentido si no lo ubicamos en otras perspectivas. ¿no? Y, y, entonces Betances se debe de ser el santo varón de la patria para convertirse en un ser humano bien complejo, mucho más interesante, más rico, ¿no? de, de, de que tiene múltiples facetas. Es que estos personajes, Rafa, este, los lo jalonean constantemente. Cuando se trajeron lo, los restos de Betances a Puerto Rico en 1922 predominaban los sectores anexionistas y autonomistas uh -huh. cuando tú lees el, el discurso de Cayetano Colitoste de Cayetano Colitoste a, ante los restos de Betán se lo convierte en un amigo de la estabilidad, eh, pues el nacionalismo lo convirtió en, en un amigo de la independencia eh, no, este, este, yo quisiera que las generaciones del presente lo convirtieran en una figura histórica legible y uh -huh. que se olvidaran que, que, que le permitieran esa autonomía que no lo manosearan porque es un manoseo eh, de hecho, los restos de Betance, cuando llegaron a Puerto Rico, vinieron en un buque de la Marina de Guerra de Estados Unidos, la misma que habían ido a Puerto Rico. Y, era, y se suponía que fuera un orgullo, y los pusieron a descansar al lado de los libertadores estadounidenses en Nueva York. Eh, a, a, a pesar de todas estas cosas, el, el, el problema no está en Betance, el problema está en quienes lo, lo jalonean y lo llevan y lo traen políticamente para diferentes fines. En, en los años 60-70 se le aló hacia la izquierda Betance fue amigo de las izquierdas a fines del siglo XIX tenía una factura ideológica de compromiso con las clases populares pero nunca fue izquierdista en el sentido en que los alonearon los proyectos políticos del 60 en ese sentido no lo fue de hecho eh, la, la, la, la gran dificultad de Betance a fines del siglo XIX con las izquierdas activas en Europa era que las izquierdas activas anarquistas, o anarcosindicalistas, no apoyaban la independencia de Cuba ni de Puerto Rico. Tenía problemas con eso, apoyaban otros métodos para el futuro de Puerto Rico. La, estas historias son bien complejas y en ese sentido, alarlo en una dirección, que, que es lo que ha pasado siempre, eh, ha, ha significado consistentemente eh, deformar esta figura. Y, Yo voy a poner por aquí un comentario que hace César Salgado, eh, ah, sí, sí. porque quizás podamos seguir hablando de la actualización de la figura de Hostos a través de este de poema. Exacto, de Betanzer disculpa. Eh, este poema que menciona aquí, o esta, esta poesía, no, no estoy al tanto, no sé si ustedes supongo... Saludo que sí. a, a César Salgado. Sí, sí, ese poema de Martín... El, César y, eh, me lo envió a casa cuando se iba, cuando se estaba eh, redactando. Entonces, eh, eh, es un poema que gira alrededor de Petances médicos. Eh, conseguimos que se publicara en 80 grados y que circulara por, por, por Estados Unidos. Martín es una de las grandes poses de la poesía puertorriqueña en, en, en Estados Unidos. Yo conversé con él digitalmente cuando, cuando estaba creando el, el poema porque él quería este, eh, manufacturar, reinventar el mito actualizar el mito creativamente desde el presente. Ese tipo de ejercicio definitivamente sí. En, en un seminario que yo estaba sobre Betances en, en, en el Vivo San Juan, un estudiante que era maestra que, que quería hacer un, un libro para niños con la vida de Betances Y yo dije, pues, ese es tu compromiso en mi seminario. Tú vas a hacer un, un cómic de Betances para tus estudiantes y lo vas a enseñar en tu escuela. Eso es actualizar a Betances es el punto, y, y de hecho, este eh, funcionó. Lo, lo usó eh, con, con sus estudiantes. Y yo, yo, yo les recomendaba una memoria llena de mentiras de un escritor de Cabo Rojo que se inventó una infancia de Betances en un libro desconocido por completo. Eh, pero le decía: Esas mentiras te van a ayudar para imaginar un Betances niño jugando en la pileta de Cabo Rojo o, o metido hasta las rodillas en el río Guanajibo. Y caminando por donde estaba la, la carretera 100. <ríe> y de hecho funcionó. Yo creo que, que, que la actualización de esta figura requiere algo más que un, que un esfuerzo político. Eh, requiere un esfuerzo intelectual, creativo, muy, muy diverso. Y que tenemos que estimularlo. Hay, por ejemplo, en el, en el libro que les mostré de, de escritos médicos y científicos de, de Ramón Eveterio Betance de Ediciones Puerto, hay, hay por lo menos dos artículos sobre, sobre la, la salud pública, viruelas y vacunas, que sería interesantísimo traerlo a la discusión ahora, que hay tantos anti vaxer eh, por ahí. Y entonces, desde 1891, me parece que son esos dos artículos. Eh, ¿Cómo Betancet cómo hablaba sobre salud pública y la vacuna como medio, verdad, para, para acabar con...? No. Rafa y Gabriela, este, la, la, la asistencia a distancia. Eh, sí, porque Betance le, le, le recetaba medicamentos a hostos en Chile, desde de París, por carta. Eh, decía, vete a la botica, buscate esto y esto, y una que las te lo tomas con vino. <risa> por, porque esto parecía males estomacales, eh, tomaba demasiado café y fumaba mucho. Y, y entonces Betance lo, lo asesoraba. Y las veces que asesoró a Lola, diciéndole lo que debía, cómo, cómo debía medicarse para un mal. ¿Eso era medicina a distancia o no? O sea, no, no, no, no, hay, no hay que actualizarlo, hay que saberlo. O las veces que consultaba a Julio N. en Nueva York para hacerle una receta a, a, a Osto, que estaba ya en, en Chile. Ay, ya, ya, ya había implementado la teleconsulta. De teleconsulta. Yo la, yo la, bueno, acá entre nosotros yo le jugaba una broma a, a mis estudiantes de, de historia. Decía. Dígame usted, ¿cómo fue que se enteró Hostos de que eh, desembarcaron los americanos en Puerto Rico el 25 de julio? Entonces le decía, por email, eh, por carta, por el periódico, por una llamada telefónica. Entonces, ¿cómo se enteró? Por una llamada telefónica. Se enteró por teléfono, porque Ena lo llamó de Nueva York. Un, un detalle microscópico de que la modernidad estaba allí. Hostos se entera de que Puerto Rico le invaden porque lo llama en una llamada internacional de Nueva York. ENA, para decírselo. Y de inmediato se dispone para ir a Nueva York. Yo creo que para que nadie se fije en eso. Pero son cosas interesantes. ¿Me entiendes? Okay. Que, que nos demuestran que esta gente tiene una, una vida concreta, parecida a tuya y a la mía, pero sin, sin teléfonos móviles eh, y, y sin estas tecnologías que nos acercan. Pero si sí los parecidos son muchos. Y, y para mí esa es la gran aventura de la historia, Era la gran aventura de la micro microhistoria y de la micro-micro-política. veces eh, eh, era un, un animal lover. Eso también se puede actualizar. Él A veces tiene un perro, un perro que se llamaba Nicolás. Aparece como en cuatro cartas de Betancé. Y entonces este, Nicolás era tan famoso que el pintor Domingo le hizo un cuadro y, y, y Betáncez tenía dos cuadros el cuadro del perro y el cuadro del, los dos hechos por domingo y no, él se me quejaba no me quiero imaginar no me quiero imaginar a Betance paseando un perro ahora por con por, Nicolás, por, con Nicolás por, por, por, por París un, un, un, no yo pero yo le decía a mis estudiantes este, ¿cómo ustedes imaginan que era el perro de Betáncez? pues un mastín gigantesco no era un perro faldero lanudo yo diría loco con Nicolás entonces se viejo con la barba blanca con un perro de la duda en la falda, que, que él le escribió un texto, después lo buscas en los escritos estos, que se llama la, la inteligencia de los animales, que es un cuento dedicado a, a, a su perro, Entonces él dice que ese perro distinguía quién era republicano y quién era monarquista. Sí. Entonces, cuando llegaban a su oficina, llegaba un monarquista, el perro no lo soportaba. Si no republicano. Republicano. Es, esas son las cosas que hay que, que estudiar y hablar de, de Betance porque lo, lo, lo humaniza, lo convierte en, un, en una claro. figura real. No, este, no, mira, y, yo... y Mario, quizás podamos sí. en otro momento hablar del, del Betance de escritor, del tipo que había leído Edgar Allan Lampo y escribió cuentos tratando ¿no? de, de, de parecerse sí. a Edgar Allan Poe. Lo eh, que es una figura bien, bien rica, un, un tipo Definitivamente, no, sí. un tipo con el que uno puede estar, digo con el que uno puede estar hablando, del que podemos estar hablando creo cuatro programas. Y, y le, no, le, le digo a los que están viendo el live que, que Mario está publicando una serie de artículos en el enro, eh, tanto sobre Betances como, como sobre la, la, la política contemporánea, digamos desde los años 70 hasta el, hasta el día de hoy para que lo sigan en, en el enrojo que, no es, que no es de sí, gratis que estamos, que estamos hablando aquí <risa> mira pe, pe, déjame cerrar el ciclo de Betances y Nicolás Betances dijo que cuando él quería vender el cuadro de él nadie se lo quería comprar pero el cuadro de Nicolás no existe alguien lo compró o sea la, y él se Ah, no te imaginas encontrar el cuadro de Nicolás en, en, en el Louvre o bueno, en un museo, en un museo por ahí perdido. Pregunta, pregunta César, sí. que, que si sí, sí. el era y y ¿qué pensaba de los gatos? <risa> <risa> <risa> Pero, ahí, ahí tengo, no, no he encontrado, he encontrado Amor a los Caballos, porque están cogí unos cursos de quitación y parece que corría muy bien. Conmigo cursos de de educación en el bachillerato. Y sacó ah, sacó excelente, pasó la clase. Pero no he encontrado asociaciones con los gatos, y lo lamento mucho porque yo soy gato por completo. Por ahí está mi gata casiva, que siempre me, me, me sigue a las conferencias. Pues yo creo precisamente, un poco para redondear la idea, y que Mira, gusta, an, antes, que, antes de que se vayan, este, este articulito es, es Betance tratando de vender una maquinita de uso médico que se llama Aeración Automática, para estábamos hablando del, del, del betance que se busca la peseta, ¿no? utilizando su, sí, su bueno. capacidad eh, eh, y su conocimiento médico. ¿verdad? Eh, que ese, ese libro lo deben conseguir y deben leer el en rojo los artículos de, de Mario Marcel, <risa> para que estén al día. Sí, sí, pueden accediendo a la página de Claridad, claridadpuertorico.com, está corriendo en el cintillo. Gabriela, ¿te ibas a decir algo? Sí, que yo creo que una sí. forma quizás de redondear este tema, que creo que el live giró en torno, a, así sin quererlo o queriendo, creo que giró en torno a, a lares la a, a la y a la figura de Betancés actualizado y, y eh, la importancia que tiene actualizar estas figuras históricas. Yo creo que que esa manera de actualizar de alguna manera también le inyecta un espíritu renovador a la lucha independentista. El hecho de acercar estas figuras históricas al presente siempre pues trae esa inyección de, de lucha, que, que, que es lo que se quiere, no lo que se pretende, por lo menos desde el, desde el independentismo. Y perspectivas mucho más ricas, más, rica, más complejas. Una nota un de alcance, yo les asigné a mis estudiantes de, de un seminario de Betances que me consiguieron un Betances de uso comercial y popular. Estuvieron todo el semestre hasta que llegaron a una tienda de, de, de hamburguesas y un estudiante que yo quiero muchísimo me encontró un Betances con una hamburguesa en la mano para vender hamburguesas en Puerto Rico. Y yo dije, estamos creciendo. Tenemos <risa> Mira, tengo la foto conmigo siempre, era un, <risa> de, pues debe haber sido un Santurce o algo así. No era en el Hamburger del Peio de San Juan, pero era un Betáncet de neón con, con una hamburguesa en la mano y yo decía ¿Eso Ah, bueno, eso y, y, y inspirado en el poema de Esteban Valdés de, de Definitivamente. Del, el, genial, genial, sí, sí. Genial, se ha sacado, va, ¿verdad, Mario? Ahora Definitivamente, no. No mira, porque eh, yo he visto muchas imágenes de Betances en mercados, pero es la imagen reverente. Uh -huh. en, en, aquí en Mayagüez había un café Betances, pero el Betances que tú veías ahí era tan, tan, tan, tan señorita de Irán Cuácaro que tú no querías darte una cerveza. corriendo de allí. Entonces yo, yo siempre recordaba que una de las acusaciones que le hacía Pérez Moris a Betances a era que bebía mucho, que tenía muchas aventuras y le gustaba ir a Garito a Café de muerte y decía, esos son los seres humanos que uno obvia cuando los imagina santos, uh -huh. eh, cosa uh -huh. que ninguno de nosotros es. ¿Ve? Yo, yo creo que es más probable es que nos podamos acercar a eso, excepto para, para las personas que son fundamentalistas religiosos. Pero el gesto de la humanidad, sin ningún tipo de problema, puede apropiar esos petances, esos rebeldes y, y lo mejor. ¿Está bien? Aquí Michael González dice que el lote 23, probablemente ahí fue que el estudiante este vio el sí. el beduense ah con la sí es es es hay que ir allí, hay que ir allí cuando yo vaya a San Juan me invita <risa> Rafa seguro seguro vamos vamos a buscar <risa> Pero bueno, pues esto, esto ha sido un live muy valioso. La gente está agradeciendo y agradeciendo tu aportación también a la historia, Mario. Así Gracias, que nos, nos vamos con, con ese agradecimiento y también con los anuncios. Han estado corriendo a través de toda la, la transmisión unos cintillos de las diferentes maneras de aportar a, al periódico, visitando la Claritienda eh, Clari y también la página web del periódico, son dos maneras. Eh, hay otras económicas de aportar a, a la supervivencia de nosotros que también han estado circulando por los cintillos entonces les recordamos a la, a la gente que nos sintoniza que el próximo jueves precisamente porque vamos a conmemorar el grito de lares no habrá transmisión pero entonces regresamos el 30 con andy montañez que va a estar eh, con nosotros hablándonos del concierto que tendrá el 3 de octubre muchas Hasta gracias pronto. mario Bien. Gracias a ustedes me, por la me, oportunidad. Me he divertido y aprendí un montón, así que muy agradecido. <risa> ahora bueno, come claro. hamburguesas. No ahora, pero próximamente. <Segura, risa> bueno, Hola. que les parecen. Hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias. Adiós, vemos. Nos vemos.